Hola soy Erbe y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo esta vela de San Patricio Espero que os guste Bien, ponemos parafina a fundir en este, en este caso ya la tengo coloreada Si no le añadís un poquito de crayola en verde o anilina Tenemos estos dos cortapastas En forma de trébol de cuatro hojas Tenemos también estos eh, hojalitos Que son para ponerle a la mecha En la parte inferior para sujetarla. Como uno nos llega, no sé por qué se ha sacado tantos de la bolsita. Hay uno, uno nos llega perfectamente. Porque vamos a hacer solo una vela, podríamos hacer más, ¿eh? Bien, guardamos ya los ojalitos Tenemos mecha encerada, que es la que vamos a, a utilizar con este, con esta vela. Una varilla. Esto, que es un molde para jabones. Y bueno, vamos a empezar por ponerle el ojalillo a, a, la, a la mecha. Ya veis, ponemos, introducimos un poquito y en el extremo apretamos con la tenaza. O alicate. Apretamos para que quede bien sujeto. No apretáis demasiado y se deforme la, la base. Bien, y ahora vamos a contar lo que vamos a utilizar de mecha, vamos a ver aquí una pieza, dos, y tres, y le dejaremos un trocito más, así más o menos, ya tenemos la mecha lista, bien, vamos a quitar ya todas las cosas del medio, necesitamos espacio para el molde de los jabones, Sí. Bien, ya, ya os traigo la cera fundida Apagamos del todo el fuego Y con el aceite corporal para bebés eh, Que huele mejor que, que el otro Pues vamos a untar los cortapastas por dentro Bien untados Y los colocamos eh, dentro del molde de los jabones eh, ¿Por qué lo hago en el molde de los jabones? Para si se escapa cera que no se escape mucha Bien, ahora sí Vertemos la cera mm, Bueno, me estoy equivocando Estoy echando toda y no debería Ya veréis Ahí, ahí se me escapa Vamos a sujetarlo un, un momentito hasta que cuaje la parte inferior. Ah, es un momentito lo que tenéis que esperar. Ah, vamos a ver. Ahí. Bueno, no ha escapado mucha. Después ya se la retiro y la vuelvo a echar en el recipiente de la cera. Ahora, en esta sí ya voy a tener cuidado. Voy a echar una capa pequeñita. Voy a esperar a que enfríe esta capa Que es como debería haber hecho la primera parte Y bueno, una vez eh, que se haya enfriado esta primera parte Le vertemos, veis, ya está enfriada Se ha enfriado, voy a volver a echarle más parafina Atendiendo que no... Que no se, me escape más La otra, la vuelvo a rellenar ahora lo que se ha escapado también se ha enfriado la parte de abajo. Así. Y dejamos enfriar ya eh, sin, sin tener que rellenar. Aquí está. No, no están frías de todo, ¿eh? No están frías de todo, por eso les va a costar un poquito salir. Aunque tiene el aceite. Y es que las necesito templadas. Necesito que estén templadas para después pasarles la, la varilla. ¿Veis? Que se deforman un poquito. Después ya al, al apoyarlo sobre el molde ya se pone, digo otra el molde contra sobre la, el, sí el molde de jabones ya se pondrán bien. Ahí lo apoyamos bien y ahora la otra, el otro trébol. Ahí, empujamos un poquito, nos ayudamos del palito para el, así y ya sale. Bien, nos falta un tercer trébol En esta vela he querido hacer eh, tres tréboles Podría haber hecho cuatro, pero bueno, tres Podéis hacerlo con la cantidad de tréboles que queráis Y recordar una primera capa y que enfríe Ahora, mientras eh, se va enfriando la capa Voy a pasándoles la varilla a estos, estas, a estas velitas de, de trébol. Vamos a pasar la varilla para después poder pasar la mecha y tenerlas puestas uno sobre sobre otra. Las las ponemos una continuación de la otra, que encajen lo más lo mejor posible, para intentar que no se vea la mecha por el medio, ¿sabéis? Y ahora introducimos el palillo La varilla Por el medio Ahí Así Y esperamos Estas dos piezas se van a ir uniéndose Porque, uniéndose porque tienen calor Entre sí Y ahora aprovecho Le echo otro poquito más de, de cera al, al trébol que me queda Y mientras Vamos a esperar a que enfríe el trébol Y para poder desmoldarlo y unirlo a estos dos Aquí lo tengo ya, ya lo he sacado ya lo he puesto Ahí están los tres Y ahora le pasamos la mecha Ahí Ya ves, es una vela muy fácil Ahora está un poquito deformada, pero es darle ahora con las manos un... Volverle la, la forma y listo. Le vamos a hacer un tirabuzón aquí. Arriba, en lo que es sobra de la mecha. Y mientras la sentamos bien. Bien, si aún no te has suscrito, suscríbete. Si aún no le has dado like, dale al like. Y déjame en comentarios lo que quieras. Aquí está el resultado final de la velita de San Patricio. Espero que os haya gustado. Recordar, darme like. Y chao.